Quiero comentar una, una cuestión que ha surgido eh, después de lo que…, bueno, de la, para mí una fabulosa presentación que Daniel os ha hecho. ¿Os acordáis cuando, cuando, cuando comentábamos que, de alguna forma, o sea, tenemos que procurar eh, que los procedimientos que hacemos en los centros se vayan pareciendo cada vez más a los procedimientos que utiliza, que utiliza la empresa? Entonces…, Hombre, esta diapositiva de, de, de cadena de valor completa es una diapositiva que es muy conocida en este formato o en otro, pero que sí eh, nos puede dar una idea para el tema de la formación. Vamos a ver. Fijaros los cinco pasos que hay aquí. Diseño de producto, planificación, ingeniería, ejecución, producción y servicios. Vosotros imaginaros que en vuestro centro, e imaginaros que esto de aquí, en vez de ser un coche, unas ruedas o lo que sea, pueden ser una mirada de, de centros incluso. ¿Sería tan difícil diseñar nuestra formación basada en un esquema parecido a esta? O sea, olvidaros que aquí pone… Eh, bueno, el diseño de producto me da lo mismo. Es decir, a mí me da lo mismo diseñar un, eh, un satélite en órbita geoestacionaria que diseñar un ciclo formativo para que lo imparta a unos alumnos. Luego, el resto, obviamente, había que ponerlo todo en contexto, pero habría un apartado de planificación, de producción, de cómo se llevaría a cabo de la parte de, eh, de producción propiamente dicha y luego de los servicios que vas a ofrecer, que en nuestro caso están, están muy claros. ¿Habría algún problema en que, en vez de hacerlo en el mismo centro, que se podría hacer en el mismo centro... Dos, tres profesores distintos de un departamento o incluso de departamentos que no sean que no sean el que no sean el mismo. Es decir, hacer un trabajo totalmente interdisciplinar y absolutamente colaborativo, tanto a nivel de, como comentaba como se comentaba ya, tanto a nivel de profesorado como a nivel, como a nivel de alumnado. Y me diréis, hombre, una de dos, a lo mejor se te ha ido incluso un poquito la cabeza. Pues yo creo que no, fijaros. Vamos a ver, si nosotros cogemos, imaginaros un módulo profesional cualquiera, un módulo profesional, como muy bien sabéis, está diseñado en base a resultados, de, a resultados de aprendizaje y que luego, básicamente, con cada uno de esos resultados de aprendizaje, están relacionados con un bloque de contenidos. O sea, eso es lo de toda la vida, porque llevan, a, llevan así los ciclos formativos eh, todos los que se han elaborado al, al amparo de, de la LOE e incluso los de la LOE tenían un, tenían un cierto parecido. Entonces, sería tan complicado decir, vamos a ver, señores, en este en este ciclo formativo, el que sea, ¿eh? es decir, me da me da lo mismo uno que otro porque esto vale para todo. Tenemos aquí cinco módulos eh, cinco módulos profesionales, tenemos sus resultados de aprendizaje, tenemos aquí o bien nuestro centro o bien tenemos dos centros, tres centros que están haciendo lo mismo. Es decir, oiga, pues vamos a ver. Nosotros nos vamos a encargar de este resultado de aprendizaje, de este, de este y de este. Y fijaros, además, en otro detalle. Y aquí, a, aprendiendo, de, aprendiendo de, de Dani, os voy a hacer una pregunta. Si yo ahora mismo os digo que vamos a eliminar los contenidos de los módulos profesionales, ¿qué diríais? Fijaros, los contenidos, ¿eh? El, el resultado de aprendizaje, por su propia definición... Es todo lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer. Esto no tiene una norma ANSI ni detrás, pero bueno, sabéis, eh, sabéis que es la definición eh, aceptada generalmente. ¿no? Y además fijaros en otra historia. ¿Cuántos de vosotros habéis ido, por ejemplo, a ver un temario de universidad donde dice resultados de aprendizaje? Tú los miras y desde el punto de la vista de la, de la formación profesional esto ni es un resultado de aprendizaje ni cosa que se le parezca. Y no es verdad. Yo eso lo he dicho alguna vez, ¿eh? Pero luego te das cuenta que no es verdad. Por una razón. Porque entre el sabe, comprende y es capaz de hacer, obviamente, eh, la formación profesional, mucha gente, entre los cuales estoy yo, pensamos que debe estar centrada y en el es capaz de hacer. Es decir, nosotros en formación profesional tenemos que hacer cosas. Porque si no, tenemos, si no somos capaces de hacer cosas, no nos van a contratar. Eso para empezar. Hombre… En la universidad, el saber y el comprender, evidentemente, es muy importante. ¿no? Entonces, muchas veces dicen, no, no, es que esto no es un resultado de aprendizaje. No, lo que pasa es que el enfoque es absolutamente diferente. ¿Quiere ello decir que en formación profesional no tienen que saber y no tienen que comprender? No, no, no quiere decir absolutamente eso. Pero es que eso tiene que ser, digamos, una herramienta para que sean capaz de, para que sean capaces de hacer. Si vosotros tenéis un resultado de aprendizaje, el que sea, hombre, cuando estáis en este curso... Vamos a ver, es relativamente fácil inferir que sois todos de familias técnicas o que se le aproximan mucho, ¿no? Es decir, montar instalaciones de no sé qué, eh, desarrollar programas de no sé cuánto, en las condiciones que sean. Si luego te dan los criterios de calidad, o lo que es lo mismo, eh, los criterios de… ¿de qué? De evaluación, muy bien. Que ya no se van a llamar así ni unos ni otros en la nueva ley, como muy bien sabéis. Es decir, a partir de ahí… ¿se podrían inferir los contenidos? Vamos a ver, el resultado de aprendizaje te tiene que llevar al logro que quieres hacer. Es decir, montar eh, instalaciones de no sé qué, desarrollar programas de no sé cuánto, no es hacer elucubraciones mentales y pasarte tres meses haciendo problemas sobre o desarrollando trabajos de no, no, mira, aquí te están diciendo que tienes que montar instalaciones de ahora que hemos estado hablando con los, eh, con los eléctricos ...instalaciones eléctricas en interiores de, de viviendas, por decir algo. Pero eso tiene unas eh, tiene unas connotaciones muy claras. Es decir, tú no puedes eh, dedicarte a montar farolillos por toda la vivienda. Bueno, Pues en la cocina tendrás que montar no sé qué, en el salón no sé cuánto... ...tendrás que mantener tus protecciones, etcétera, etcétera. Y sobre todo, por pues, dando respuesta a un reglamento que está ahí. Que los reglamentos no están para que nos los saltemos, sino para seguirlo básicamente. Y luego, en cada caso, te van a decir los criterios de calidad o los criterios de evaluación que tienes que seguir. Y de ahí se podría inferir perfectamente lo que tenemos que contar, ¿sí o no? Y eso no creéis que de alguna forma, al final, lo que de decir ahora, hombre, es que no en todas las comunidades los contenidos son los mismos. Bueno, sabéis eh, que en el desarrollo de los contenidos las comunidades tienen un porcentaje importante que pueden desarrollar. Estábamos hablando del 50%. Vamos, Antes se hablaba del 55 45, pero vamos, alrededor del 50%. Un 50% en el desarrollo de los contenidos de un módulo profesional sí que es bastante. Pero eso a mí no me importaría siempre y cuando me consigan el resultado, me consigan el logro. Vamos, a fin de cuentas, ¿un resultado de aprendizaje qué es? Bueno, un resultado de aprendizaje o el conjunto de resultados de aprendizaje lo que te hacen es definir un perfil. Pero te hacen definir un perfil de competencia. Y ese perfil de competencias en el mundo laboral... ...pues será una línea que no será exactamente igual que la tuya. Pues por una razón muy clara. Si necesitas eh, una máquina de mecanizado rápido que te cuesta... por decir una barbaridad, 20 millones de euros... ...pues a lo mejor en los centros no la hay. Y entonces eso tendrás que hacerlo mediante simulaciones... ...gemelos digitales cuando los tengamos... ...que ahora los tendremos dentro de poco, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en algunos casos, pues, no será posible. En otros, por ejemplo, desarrollar, yo eh, que sé, aplicaciones en Python, que es un curso de, de especialización en el que estamos eh, trabajando ahora mismo. Hombre, si tú tienes personal formado, tienes los medios que tampoco son tantos, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre una competencia y lo que es el resultado de aprendizaje? Pues el, el aliento del jefe respirándote en el cogote, básicamente, que incluso serían situaciones que se podrían simular. Pero quiero decir que nosotros lo que tenemos que, o lo, o lo que debemos pretender, es conseguir resultados. Conseguir resultados supone que la gente salga con las eh, competencias. Hacer que la gente salga con las competencias y con las otras que hemos dicho, que esas son muy importantes. ¿eh? Lo de las competencias para la empleabilidad, ponerle el nombre que queráis. Pero son muchas veces las que definen que te vayan a contratar o no. El ejemplo que ponía antes Dani. Es decir, el número uno, pues no lo contrato. No lo contrato porque, claro, no es empático, no resuelve problemas adecuadamente o no es capaz de resolver a determinados... Antes decíais, eh, alguien hablaba por ahí de la improvisación. Pero la improvisación es que es una competencia fenomenal si la transformas en, decir, dar respuesta a las contingencias. Hombre, no es ir a hacer lo que se te ocurra cada vez que pensas, fíjate, Toñaca. No. Ahora, tengo un problema, es ser capaz de responder en tiempo, forma y modo. Y, además dar una respuesta adecuada eso sí es una eso sí es una buena competencia pero bueno no me quiero extender no me quiero extender mucho más yo os decía esto porque a lo mejor os puede dar incluso una pista una pauta para la segunda eh, parte del, del curso es decir que podéis montar un gemelo digital podéis eh, montar lo que sea o se puede hacer un trabajo de este tipo y decir, oye mira pues se si hemos cogido este y hemos hecho esto esto y esto y sobre todo generar el ambiente para que eso se pueda producir Vamos a ver, yo ya tengo una edad, evidentemente. Pero a mí me tiene pasado que cuando llegué a algún centro, en aquel momento no éramos profesores de secundaria, éramos eh, tecnólogos y maestros de taller. Es que la gente te cerraba los armarios con llave. Es decir, el turno de la mañana te, tenía una llave y el de la tarde o se conseguía la llave o tenía que comprar otro, otro bloque de, de armarios. Hombre, eso… La verdad es que no tiene ningún sentido, como todos sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues huir de todo esto, ser capaces de, de colaborar, implicar en esa colaboración a los alumnos, no porque le pongamos trabajos que tienen que hacer entre varios, sino porque debieran ser, de alguna forma, parte también del diseño y de la planificación. Vamos a ver, en las partes que les puede tocar, evidentemente. Pero el hecho de que estén, de que estuviesen representados al menos en una, serie de, en una serie de fases de elaboración de esta, de esta programación, seguro que repercutiría muy mucho en la bondad eh, de, los programas que, de los programas que diseñemos. Oye, y cuando no, se le haga, cuando no haya que hacerle caso, no se les hace caso. Pero vamos, siempre, entendiéndome esta expresión, en el, en el buen sentido de la palabra. ¿no? Es una necesidad que los, que los alumnos, nos demandarán en base al tema de la empleabilidad, porque no es de recibo. Bueno, y otra cosa, y esto es fuera, de, esto es fuera ya de, de contexto. La empleabilidad en FP, a Dios gracias, sigue siendo muy muy buena. Lo que sucede es que en muchos casos, a veces, se suele confundir eh, el desempleo juvenil con el desempleo que hay en formación profesional. Cuando las horquillas en las que nos movemos en formación profesional… Sabéis que en Alemania, por ejemplo, que parece ser que es el paradigma de todo esto, se consideraría en muchos casos pleno, pleno empleo. Estamos hablando de valores en horquillas que van entre el 5, 6 y el 7%. 7%. Bueno, y dicho esto, ya no os doy mala la tapa. Bueno, pues si os parece, que continuamos. Bueno, ya hemos estado hablando un poco, quizás desde el ámbito más, más conceptual o más holístico, ya que hemos recordado la palabra varias veces de lo que es un poco desde arriba, no una visión como si fuese a vista de águila, de lo que es realmente la Smart Manufacturing, la Industria 4.0, el concepto un poco de cómo se tiene que trasladar también a la educación, que yo creo que Domingo lo ha descrito muy bien. Esa cadena de valor que hay en la empresa tiene que ser un centro de formación. Lo que ha comentado él yo lo he vivido muchas veces, de llegar allí y ver alguna pequeña guerra interna, o esto es mío, esto es está... tal... Bueno, si esto al final es del centro, yo creo que si colaboráis entre todos los departamentos siempre es más fácil sacar aplicaciones y soluciones mucho más potentes ¿no? y más reconocibles a nivel de mercado. Pero bueno, al final somos personas y todos tenemos nuestros fallos y nuestras virtudes. O sea, eso es difícil de controlar. Pero yo creo que lo de hacer proyectos integradores podría ser bueno a nivel de centros o a nivel incluso de, de intercentros, ¿vale? Una vez que hemos visto un poco todo esto, vamos a empezar a ver un poco más en detalle qué hacen esas tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 y para qué se aplican, que yo creo que es lo importante, ¿no? qué es lo que podemos realizar o, o no. Eh, algunas cosas de las tecnologías más relevantes que estén enfocadas en, que estén enfocadas en esto. ¿vale? Bueno, estas son las tecnologías clave que tenemos y las que más o menos son las que se han autorizado dentro de esa normativa y demás que hay ...como tecnologías disruptivas de la industria 4.0. ¿Qué tipo de tecnologías son las que se implementan dentro de la industria 4.0 para poder trabajar con esto? Y este tipo de tecnologías, además, son algunas de las que utilizaréis en los cursos de especialización... ...para hacer esas aplicaciones que tenéis que hacer o vuestro día a día en algunos de los ciclos formativos, ¿vale? Bueno, la parte de la robótica, y pone robots autónomos, yo creo que antes de hablar de robótica autónoma hay que hablar de la colaborativa. Yo creo que la robótica ha sufrido un gran cambio, paso a paso ha ido modificándose, ha llegado un robot que te permite trabajar en un mismo entorno de trabajo y además llega un robot que se supone que trabaja solo, que no es necesario que tenga una supervisión constante de, y puede trabajar y aprender incluso del entorno, ¿vale? Ahí hablan un poco de la robótica autónoma. El tema de la simulación es lo que os he dicho antes, la simulación por sí sola no sirve de nada, esto es como todo, tenemos que hacer un testeo y una comprobación. El vídeo esto que hemos visto antes, que si el atropello o que si no, eso hay que simularlo muchas veces para que funcione y se haga bien, ¿vale? Imaginaos que las personas que atropellaron en su momento eran los prototipos físicos que había que hacer y ahora podemos simular todo sin tener ningún prototipo, prototipo físico ni sin tener ningún tipo de accidente como el que aparentemente podía haber surgido en esa aplicación. La simulación es importante también, eh, no nos tenemos que obcecar, ¿no? Porque habrá gente quizás que soy de la familia de electricidad electrónica y gente que es de instalación y mantenimiento, de fabricación mecánica y demás. Lo que tenéis que hacer, yo personalmente lo que recomiendo, y esto lo digo como Dani, no como Siemens ni como nada más, es que al final si tenéis eh, si colaboráis entre departamentos por pues la gente de diseño mecánico y tal, el CAD os lo puede, os puede dar. Modelos de CAD que vosotros luego desde automatización podéis animar, podéis poner en marcha y podéis trabajar con ello. ¿vale? Y al final son proyectos integradores que yo creo que vienen muy bien. Y la simulación sobre todo es lo que os digo, una simulación no es tener una librería y que en esa librería me funcione y qué guapo y cómo queda todo esto chulo. No, es crearme cualquier réplica digital de cualquier cosa. ¿vale? Por eso os digo que todos los fabricantes a día de hoy, todos sus productos generan modelos CAD. Es cierto que la mayoría lo ponen gratis, pero hay algunos que depende si es algo especial, queréis que pasen por caja, ¿no? O quieren que paséis por caja. Pero bueno, en este ámbito los modelos CAD deberían ser abiertos y deberían estar para trabajar con ello. Entonces, os permite hacer esa simulación. Y la simulación tiene que interconectarse con algo que le permita dar la inteligencia o el control. Eh, una simulación de por sí un player, que yo le dé ahora aquí y funcione, como vamos a ver aquí en la presentación, pues diréis, Joder, qué bien, ¿no? Qué bien queda, cómo funciona, cómo se maneja. Le da un botón y ya está. Vale, muy bien, pero es un vídeo, no deja de ser una, una secuencia, que ya está programada. Pero, ¿cómo hacemos para programar esa simulación? ¿Cómo hacemos para probar todos esos escenarios? Tenemos que tener un control que se comunique con ello. a veréis la parte de simulación y os hablarán de conceptos, os hablarán de algunas historias, hardware in the loop, software in the loop, lo que os he dicho antes, al final estos términos siempre suenan muy bien. Y al final es ver si dentro de la solución todo se basa en hardware o hay una interconexión con algo físico. Y hay una parte de hardware también importante, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. ¿Por qué no se podía hacer esto que se llama la cosimulación hasta hace tiempo? Porque para que sea una simulación, un gemelo digital de verdad y que esté validado y que tenga ese par esta parte de, de la puesta en marcha virtual, tiene que estar certificado, tiene que estar validado. Por algo que permita que diga, oye, mira... Esto es igual que si lo estuvieses haciendo en tiempo real, en real. Si estuvieses programando un hardware, cargándoselo a un sistema y que ese sistema funcionase, ¿vale? Certificado por la FAT32 y demás. Bueno, en nuestro caso, pues en el caso de Siemens, sacó un simulador específico de eso, que no es un simulador de las típicas señales de entradas y salidas que hemos hecho toda la vida. Que metíais ahí un simulador, el PLC sin ese, y venga, la I00 me activa la Q00. No, eso es una simulación de señales. ¿Vale? esto es totalmente diferente tú lo que haces es una, una es como una aplicación una api una simulación completa de lo que es el controlador todo comunicaciones etcétera todo ¿Vale? esa es un poco la idea de hacer estas simulaciones y esas puestas en marcha virtuales el tema de integración de software y hardware sobre todo de software a nivel horizontal y vertical. Es lo que os he dicho antes, la primera automatización ha funcionado siempre mucho en que entre el mismo nivel todos hablamos, pero a niveles superiores era muy difícil llegar o de nivel superior a inferior. Nunca había una información bidireccional y, y se transmitían los datos. ¿vale? Lo que se busca ahora es integrar todos los software, pues un, yo que sé, un RP, un sistema MES o cosas similares dentro de las, de las distintas etapas de producción. Incluso que software que estaban a nivel de campo tengan incidencia en las etapas de recursos de la planificación de la empresa. De ahí que la gestión de datos sea tan importante y de ahí que también se vinculen toda la parte del software, la integración. Es cierto que a veces esto se da por sentado, pero muchas veces, es lo que os decía antes, si me pongo a pensar en datos, yo ya me imagino una gran constelación de datos subidos en una nube, que toco un botón y ¡buah! Soy totalmente disruptivo, ¿no? Pues no. Hay muchas cosas previas a hacer todo eso, ¿vale? Y ya os digo que hay sistemas que ya lo hacían en su momento, lo que pasa es que tenían otro nombre y otra apl aplicabilidad. Internet de las cosas. Pero no Internet de las cosas, Internet of Things como tal, sino Industrial Internet of Things. Es decir, tú tienes que tener un sistema que te permita estar 24-7, que te permita recoger datos de diferentes fuentes, ¿vale? Que pueda ser, que puede ser bueno, el resiliente y todo esto se lleva mucho ahora, pero que pueda trabajar en distintos ámbitos, en distintos entornos. Y sobre todo que cumpla con una normativa. Eh, seguro que algunos de aquí trabajáis con sistemas, Raspberry Pi, todos estos tipos de temas. Claro, eso está muy bien pero eso no está certificado para entrar dentro de lo que es una planta de producción, por ejemplo, ¿vale? Sabéis que Arduino tiene PLCs basados en Arduino. Se mete la caja, se hace una caja marcado CE y su precio es muy elevado, por ejemplo. A pesar de que el Arduino en sí la placa es muy barata, el sistema en sí es bastante caro, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente por deciros que todo lo que vayáis a integrar dentro de un sistema, eh, a veces ahora hay una gran problemática en la parte de la, de la toma de decisiones, sobre todo en una industria, porque muchos de los perfiles o de las decisiones se están tomando desde la parte IT, y claro, la parte de IT yo es lo que les digo. Yo, por ejemplo, participo en algunas en algunos ponencias y conferencias de Business Analytics. ¿no? Entonces, claro, yo les digo que son muy buenos gestionando datos y todo lo que quieras, pero que nunca ven más allá de dónde viene la fuente. Yo les digo, oye, que no es lo mismo que los datos te vengan de una petroquímica que te vengan de una empresa que hace quesos. Y esto es así, aunque a pesar de que no, no hay que desmerecer a ninguno, pero la peligrosidad y los riesgos de uno y de otro es totalmente diferente. El impacto que puedes generar es diferente en uno y en otro. Y que ellos tienen que saber también con qué están trabajando aguas abajo. Lo mismo que cuando alguien trabaja desde la perspectiva de industrial o la perspectiva operacional, el OT, tiene que conocer también qué es lo que necesita la otra persona, ¿vale? Por eso el gap a día de hoy entre IT y OT se va reduciendo cada día más y se integra. Si os soy sincero, sigue habiendo la misma lucha de egos que ha habido siempre. El IT y el OT. Yo soy ingeniero industrial, yo informático, chocamos, nos pegamos y ya llega el jefe y dice que nos llevemos bien y somos amigos. Pero esto es así. ¿vale? Y es lo que hay que cambiar, hay que colaborar. Yo estuve hace poco en una ponencia que era más enfocada en informática y dije que era industrial... Joder, me cayeron por todos lados. Digo, pero si no he hecho nada, si os he invitado a café. Digo, yo no sé qué os pasa aquí. Digo, hoy no sé qué os pasa aquí. Y les eché un poco un rapapolvo y encima estaba grabado. Les dije que yo creía que está muy bien que todos tengamos puestos relevantes, en empresas relevantes, pero que lo que hay que hacer es cooperar. Esto no es un tema de, de ser el mejor, el no, yo soy el mejor y me abstengo de todo y los demás me dan igual. No, es cooperación, ¿vale? Y ahora mismo hay que cooperar todos los departamentos de una empresa, de un instituto, de todo. Es cooperación, porque al final... Lo que ellos son buenos en una parte, nosotros seremos buenos en otra y si lo unimos, seremos mejores, la solución global será mejor para todos. Entonces yo creo que eso es un poco el concepto. Y en Internet de las Cosas tenéis que pensar así también, ¿vale? Pensar en que tendréis distintas fuentes, distintos datos, que los tendréis que recopilar y que tendréis que subirlos en distintos protocolos de comunicaciones que están certificados y aprobados. Y luego esto irá pues, a Nubes, a fog, a Edge o a lo que sea. O se quedará simplemente en la empresa para hacer una aplicación y que lo veamos nosotros si tan a gusto, ¿vale? Ciberseguridad. Para mí es esencial que todo lo que se haga ahora se haga con un poco de concepto de, de ciberseguridad. Hay gente muy buena que no ha estudiado ni nada de esto ni nada, pero son unos hackers brutales y te pueden tirar tu empresa abajo en cero coma. Entonces, yo creo que al final, si no lo protegemos la solución, eh, una fuga de datos te, te hace que esa fuga de datos, pues quizás, bueno, pueda ser asumible o puede ser que tu competencia se entere de algo que llevabas desarrollando tiempo y que ahora sean ellos los que tengan esa patente, ¿no? Pues yo qué sé por decir algo. Esta parte es importante, ¿vale? Y sobre todo, la ciberseguridad no penséis que solo es poner una serie de cacharritos comunicados y tal, ¿no? La ciberseguridad es, lo que os digo, no haber dejado el ordenador desbloqueado, porque al final estoy permitiendo que accedas a mi información privada y que me capten los datos que yo tengo ahí, por ejemplo, ¿vale? Eh, poner contraseñas en los equipos de campo, también es una de las cosas que se recomiendan. No sé, si alguno habéis trabajado con algún PLC de Siemens, con los 300 antiguos, os acordaréis que incluso algunos tenían llave para pasarlo al Stop y al Room porque llegaba siempre el gracioso que lo quería dejar así, quitaba la llave y se acabó la fiesta, ya está. Ahora a ver quién es el guapo que pone y quita todo esto. Incluso los PLCs de ahora se han tenido que poner un enclavamiento mecánico, una protección mecánica para que pongas hasta un candado, si tú quieres, ¿vale? La ciberseguridad no solo es pensar en las comunicaciones, sino en pensar en un buen procedimiento de actuación de la gente que está trabajando en, la, en el sitio, ¿vale? Por eso hay un control de accesos y todo lo demás que tiene que haber. Y ahora mismo en muchos proyectos yo le digo a la gente que en las clases también tenéis que pensar como que ellos se metan en un entorno de trabajo. Claro, evidentemente hay que pensar que el impacto económico que hay en diferentes sitios no es el mismo. Pero si ese impacto económico, hay veces que con un simple RFID, una tarjetita que te identifiques, entres a tu sitio de trabajo y te tengan registrado, ya como que te lo tomas un poco más así. Y en ciertas aplicaciones que se hacen a veces incluso se, se tra hay trazabilidad de las herramientas, ¿vale? Y así ya la gente ya no se las lleva, ya no se pierden, ya es mucho más difícil. Oye, te quedas registrado tú. Entonces, bueno, aplicaciones de estas que pueden con el tiempo irán llegando. El tema de la cloud, lo que os he dicho. Eh, Mega era una cloud, eh, el Google Drive es una cloud y el Dropbox también, ¿vale? Porque al final almacenamos una serie de cosas ahí. Pero el ejemplo que os he puesto antes, si tenemos un correo spam... Y tuviese que pagar por almacenarlo, te garantizo que revisaría cada segundo el spam. No, de, no pagaría un duro por un spam. Pues esto es lo mismo. Cuando tenemos una cloud, no es un sitio donde subo datos y ya está. Es una habilitación de modelo digital. Ahí voy a tener ahí aplicaciones que son para hacer gemelos digitales en la nube, por ejemplo. Y que me hace automáticamente. O eficiencia energética en la nube. O mil aplicaciones que te las puedes picar y crear tú directamente. O sea, hay tantos... Cosas nuevas que, que bueno, nos perderíamos. Incluso los que trabajamos en esto, si pasas dos semanas sin leerte algo, cuando llegas al día siguiente te sientes, vamos, digo, ya no, ya no sé nada, ya me toca ponerme. O lo dejo de lado, o me toca estudiarlo de nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es importante que no os presionéis muchas veces con la cloud porque es el culmen de un proyecto. La cloud está muy bien, pero tiene que ser cuando ya tenemos todo generado, la masa crítica, los datos y sabemos gestionarlos, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué podemos sacar en la nube de provecho para que me mejore mi aplicación, mi proyecto, lo que sea? ¿vale? Fabricación aditiva. Yo creo que la aditiva, y luego creo que he puesto alguna transparencia cuando lo expliquemos, yo creo que mejora mucho sobre todo, porque te permite hacer geometrías variables, piezas de repuesto que hemos comentado, geometrías difíciles, en diferentes materiales y sobre todo por el ahorro que tienes. Antes, ¿cómo era la fabricación de este tipo? Sustractiva, ¿no? Tenías un bloque, quitabas un molde, pero claro, perdías un montón. De... Tú en el molde coges, hala, coges un molde cuadrado, metes, hago la botella, el resto que hago con ello. Esto al fabricarse con capas de 3D es aditiva. Los desperdicios son mucho menores, apenas hay desperdicios. ¿Tenéis máquinas de impresión 3D en los institutos? ¿Cuánto despreciáis de plástico? Bueno, las pruebas que haréis y demás, pero prácticamente es muy pequeño. Y salen con una cierta buena calidad, ya no salen con tan mala calidad y demás, depende también, ¿vale? Pues imaginaos eso en metal, en metal y en aplicaciones grandes. Eh, por ejemplo, en plásticos, el aparato este de dientes es el Invisalign, eso se hace con impresoras 3D. Y el Invisalign es una aplicación Industria 4.0 Total. Pero bueno, a ti te hacen un modelo específico tuyo que va a ser único. Ese modelo único va directamente a Estados Unidos. Recibe tu molde, ve lo que te tiene que dar, las diferentes fundas que te tiene que dar en un tiempo específico y lo envía a cualquier país del mundo. ¿Es un modelo, de, es un modelo flexible, adaptable solamente un lote para una persona? ¿Lo hace individualmente, sí o no? Está interconectado, ¿sí? porque saca un modelo, un gemelo digital, un modelo, lo envía y con ese envío hacen las distintas pruebas y determinan cuál tiene que ser en la, las fundas que tienes que llevar y la temporalidad y la planificación que tienes que llevar. Imaginaros que se equivoquen y lo que tengan que mandar a España lo manden a la India y el que tienen que enviar a la India lo envíen a, a Singapur y así sucesivamente. Generaría muchos problemas logísticos, ¿no? O sea, que la logística también está integrada dentro del, del reparto. Pues bueno, eso se hace con impresoras 3D, por ejemplo. Hay aplicaciones ya que se están haciendo en automóvil y en aeronáutica, están empezando a hacerse, de piezas de metal. ¿vale? Al final, piezas de metal, sobre todo repuestos, hay algunas, aplica algunas cosas que obtener repuestos es imposible. O algunas piezas que sean muy difíciles ¿no? de, de crear. Como son geometrías muy variables, también se están creando. Y las piedras de metal salen con bastante buena apariencia ya. No es como antes, que pienses que hay que hacer, no. Salen prácticamente como si fueses a ponerlas ya a funcionar. O sea, que tienen una buena calidad. Realidad aumentada. Yo creo que esta es la que todavía le falta un poquito de desarrollarse en la industria. ¿vale? Sabéis que depende... De... A veces la pregunta es ¿y la realidad virtual por qué no? Y yo os digo, bueno, pues imaginaros poner a alguien en una línea de producción con unas gafas... ...y que empiece a ver un mundo paralelo y se tire por el suelo. A ver qué pensáis vosotros. O sea, la realidad virtual pierdes el contacto que tienes con el mundo real. Entonces te metes en ese mundo, imagínate que es, está viendo que se va a caer, pues imagínate la que se prepara allí. no Sin embargo, la realidad aumentada sí que está cogiendo un poco de peso. En Alemania incluso nosotros estamos haciendo incluso cursos de formación para propios empleados. Gente que llega nueva a una línea de producción llegas con una tablet o con un sistema, unas gafas o lo que sea, al final tienes una aplicación creada y eres capaz de ver a pie de línea cómo se funciona esa máquina o qué tipo de partes tiene ese cuadro o el cableado de un cuadro o cosas similares, ¿vale? Que yo creo que eso es importante e interesante. Luego lo veremos, en, creo que he colgado un vídeo con la parte de mantenimiento industrial, creo que hay una parte que es de Scoda, que es proceso discreto y no me acuerdo de la, de la empresa que era de proceso continuo, donde ves que hay una persona con unas gafas para poder analizar todo lo que hay en el entorno, ¿vale? Imaginaros eh, meteros dentro de un buque de, por los tubos, cómo entras, cómo eres capaz de ver esas tuberías y demás, ¿vale? Tienes que tener una aplicación que te lo genere para, para poder llevarlo a cabo. Pero bueno, la realidad aumentada está cogiendo peso. Yo creo que es importante, sobre todo, para detección de fallos y diagnósticos rápidos y para formar a la gente a pie de línea. Yo creo que es importante que las personas conozcan el entorno viéndolo, no que estén en una clase como aquí ahora estamos nosotros. Podemos hablar de una fábrica digital, qué guapo, qué bien, pero nos lo tenemos que imaginar, Imaginaos qué vaina decimos, venga, nos cogemos un avión, nos plantamos en Alemania una fábrica que es muy chula y vemos una fábrica 4.0. Ahí es donde realmente podemos apreciar cómo son las tecnologías o esos segundos de los que se habla o esas cosas que hay. ¿vale? Y luego, por último, el Big Data Analytics. Aquí es exactamente igual. Los datos tienen que aportar valor. Los datos tienen que ser, por definición, smart, medibles, tienen que ser on-time, tienen que servir para algo específicos. No vale coger datos porque sí. Vosotros imaginos en cualquier, en cualquier empresa, por muy pequeña que sea, la cantidad de datos que genera constantemente. Que si el cliente me pide esto, que será le llega el de aquí el del inventario, que si me falta lo otro, solamente en cosas de estas se genera una masa de datos brutal. Entonces aquí hay que ser muy finos y pensar en qué es lo que necesito, dónde quiero mejorar y qué me puedo aportar valor. Y a partir de ahí hacer una analítica de datos. Hay a veces que se analizan datos por grupos, depende, ¿vale? Y luego, bueno, aquí veis que está fuera la inteligencia artificial, yo la dejo fuera porque todavía es un paso más que hay que dar. Yo creo que la inteligencia artificial y hay algunas otras aplicaciones que también, que también podemos incluir. Ahora diréis algunos, me falta el machine learning. Bueno, ya tienes el internet de las cosas, que al final son las máquinas que hablan entre sí. Oye, es que la inteligencia artificial, es que en la industria todavía no ha llegado ese golpe de inteligencia artificial que quizás tiene que llegar, ¿vale? Y también podéis echar de menos la comunicación 5G. Pero la comunicación 5G al final es, bueno, una banda más grande, mayor número de nudos, más rapidez de comunicación pero que en la industria todavía está llegando. Hay aplicaciones, hay una asociación, la 5AG creo que se llama, que es la que tiene una… bueno, digamos que es como eh, un grupo de trabajo, una asociación que permite marcar este estándar de comunicaciones 5G, ¿vale? Pero bueno, eso irán llegando, eso son tecnologías y a nivel un poco de tecnologías disruptivas, este es un poco el, lo que más o menos engloba y luego podemos entrar en detalle en cada una de ellas, ¿vale? ¿Cómo defino yo o cómo a mí me gusta un poco enfocarlas? Y esto es quizás también un poco filosofía alemana adaptada por mí, ¿no? A mí me gusta adaptarlas también o, o agruparlas, para que también sea más fácil el diferenciarlas. Una es cómo los productos cobran vida. ¿Cómo cobro vida? Pues hago un diseño, analizo los modelos que puede tener, cómo trabajo con ellos, hago un sistema de sistemas. Pensar que los modelos que se hacían antes, o los modelos en sí, ¿Cómo hemos generado siempre un modelo? ¿Los modelados en qué estaban basados siempre? En las matemáticas. O sea, tenemos un modelo matemático por detrás, desarrollábamos y luego empezábamos a hacer simulación y demás. Si nos ponemos ahora un poco aquí teóricos, ¿cómo se hace un regulador PID? ¿Cómo empiezan los reguladores PID? Una parte proporcional, integrativa, derivativa, era un cálculo matemático, modelabas la solución. Claro, es que el modelado al final tiene que tener una base de algo que pueda desarrollarlo, ¿no? Y los PIDs ahora, ¿dónde están? En todos los sistemas de control los tienes hechos. Ya una función que el fabricante te da para que puedas utilizarlo. Todos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué hacíamos con un modelo PID? Regulación de señales y cosas similares. ¿Hay alguno que levanta las cejas? Claro. Estas preguntas. ¿eh? Pues eso es lo mismo. Tenemos que tener en cuenta los modelos. Hacer un modelo, ¿cómo lo vamos a trabajar con ello? ¿Queremos ser nosotros los que hagamos los modelos o no? Os pregunto. ¿Os vais a poner a hacer ecuaciones diferenciales ahora o no? Pues entonces, ¿qué tendremos que hacer? ¿Quién va a hacer los modelos? Yo no lo voy a hacer, ¿eh? El que lo tenga que hacer, cooperación. ¿Quién lo va a hacer? ¿Estadísticos, matemáticos, etcétera? ¿Nos darán un modelo? Pues muy bien, lo utilizaré, lo meteré en mi sistema y ¿qué me encargaré de hacer yo? Si soy la persona más de diseño, diseñaré. Si soy el que me dedico a más automatizarlo, automatizarlo. Si soy el de informática, comunicaciones y la parte informática, pero el modelo no tenemos que hacerlo. Y muchas veces yo lo escucho, es que quiero hacer el modelo, digo, pero te vas a poner a hacer tú el modelo. Digo, conmigo no cuentes, ¿te crees que me van a poner...? ¿Quién se pone a picar un código de ese tipo? Es que hay que pensar un poco en esto, nadie se va a poner a hacer un modelo, tienes que tra trabajar con los modelos que ya estén creados, ¿no? No hay, no hay que inventar la rueda, para hacer un diseño de algo no hay que inventar la rueda en esto, por eso tenéis que ser más eficaces, ¿vale? Entonces en la parte esta tienes que trabajar con modelos, que ya estén generados y con aplicaciones que me permitan hacer esos modelos. Con el sistema, pues conocer un poco esto como si fuese un sistema completo con una solución integrada y con un diseño. En segunda parte, ¿cómo se realizan los productos? por lo que entra ya más en la parte de producción y de ingeniería, por la fabricación aditiva. Vosotros estáis acostumbrados a hacer cosillas para trabajar en clase, a veces decir vuestras piezas, oye, esto no me encaja, tengo una célula de... Festo, ese de quien sea, se me ha roto algo, mira, pues me lo hago yo con la impresora 3D y lo coloco, cosas similares, ¿no? Y así podéis ir trabajando y haciendo aplicaciones. El tema, por ejemplo, de la fabricación de robótica avanzada, también habéis incluido, el, hay un ciclo formativo que es automatización y robótica industrial y trabajáis un módulo que es la robótica. Incluso ahora estáis haciendo robótica colaborativa en muchos aspectos, os ha comentado Domingo que iba a haber un curso específico en ello. Y luego, ¿cómo evolucionan los productos que se generan? ¿no? ¿Cómo sacamos información, cómo aportamos valor y cómo generamos todo esto? Pues sistemas de la parte de la nube, tema del conocimiento, eso que pone Knowledge Automation es inteligencia artificial, es aprender de ello, tengo conocimiento y luego seré mejor. Yo soy de los que dice que siempre uno aprende cuando enseña, ¿no? Estar en cosas de este tipo te exigen que tengas que estar, que te aprendas, ¿no? Y muchas ideas que te dan. Pues esto es lo mismo. Cuanto más voy haciendo, más voy aprendiendo, porque más datos tengo para comparar. Y por último el análisis de lo que estoy realizando. Si esto se coloca bien en el mercado o no, si esto funciona o no, si necesito ser mejor aquí o no, eso es lo que me permite mejorar. Por eso una forma es: ¿Cómo cobran vida? cómo se desarrolla o cómo se realizan esos productos y cómo los mejoro o los evoluciono. Pero insisto, esto de los modelos ni se os ocurra poneros a generar un modelo. Igual a algunos os gusta, ¿vale? Y no, y no os voy a quitar la ilusión. Pero tenéis que ser eficientes a la hora de aprovechar los recursos y de cooperar en esa parte para poder trabajar en ello, ¿vale? Bueno, esto yo creo que lo pasamos. Venga. Mira, aquí os he puesto dos ejemplos de la robótica autónoma, ¿vale? Mira, la robótica autónoma, por ejemplo, se trabaja en el Banco de Francia. ¿Sabéis que la moneda... Eh, se ha hecho en el norte de Francia un depósito para analizar la, moned la moneda en curso y ver si la moneda que llega es válida o no válida para volver al mercado y luego que los bancos de la zona sean capaces de seleccionar la cantidad de billetes que quieran y que automáticamente se procesen los paquetes y se envíen. ¿vale? Y para ello se utilizan robots autónomos, que son los que se mueven por la zona, son los que permiten hacer esa recolección de paquetes y transportarlos al sitio oportuno para que salgan enviados al a la zona coherente. Aquí vemos también lo de Amazon que comentamos antes, los AGVs. El AGV a día de hoy es un tema que se está incluyendo mucho y se está implementando mucho. Es más, para que veáis, Siemens no es una empresa que tenga robots. En su momento quiso, asumir, quiso absorber a KUKA, pero bueno, sabéis que no, le, no se lo permitieron. Eh, siempre ha tenido cooperaciones en la parte robótica. Y a día de hoy, una empresa que, como Siemens, que siempre ha sido quizás una empresa de hardware, de componentes, se desarrolla librerías para trabajar con robots. Y se llama el robot Integrator Library. Y es una librería que permite integrar robots y que el robot, en lugar de programarlo en el pad, lo programas directamente en un sistema de automatización. ¿Por qué? Porque así tienes la seguridad integrada y además tienes la visualización integrada también. Por ejemplo, y un código que está certificado, IF. ¿Por qué? qué? le pasa a los robots? Que cada uno al final tiene su, su sistema y, bueno, más o menos no es fácil. Igual tienes un colaborativo, es arrastrar y soltar casi, pero otros no, ¿vale? Entonces, eso es un poco la, lo que tenéis que entender, que la integración se está llevando a todos los términos. Incluso en la parte de simulación hay librerías de robots que ya tienen que empezar a integrarse en sistemas, en software. Por ejemplo, la BB y Siemens, vosotros diríais que son competencia, ¿no? Al final, productos más o menos similares. Pues el robot de ABB se puede integrar en los software de Siemens, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no te abres a día de hoy, te quedas fuera del mercado. Si están promocionando la, promo la fabricación, los distintos sistemas y demás, es para que se coordinen, ¿vale? Y para que se integren. ¿Vosotros qué diríais? ¿Que Siemens es una empresa de software o de hardware? Pensar, pensas en hardware siempre, porque ha un fabricante históricamente de esto. ¿Sabéis que es la empresa del mundo más grande en software industrial? Por ejemplo, ¿eh? Es la empresa más grande del mundo de software industrial, pero con mucha diferencia. En los últimos años ha habido inversiones de, en, en esa línea para captar software. Yo que sé, Es la única empresa que puede simular todo, de cero hasta todo, rendimientos, productos y demás. O sonar al NX, o algunas cosas de estas. Pues eso es, que al final también han visto que tiene que haber integración, que no solo el hardware es la que tiene que determinar el futuro, sino que el software en su futuro va a pesar mucho. Entonces es una empresa de software también, ¿vale? Luego veremos algunas simulaciones, pero bueno... Simplemente como datos. Bueno, aquí un poco la robótica colaborativa, que es trabajar en distintos entornos de trabajo. A día de hoy yo creo que en los institutos trabajáis mucho con Universal Robots y alguna solución así, los UR y alguno más, son los que soléis trabajar. Pero bueno, simplemente para que lo veáis. Esto es lo que os ponía antes, ¿vale? Por hacer un poco hincapié también en las soluciones. La fabricación aditiva te permite trabajar con capas, añadir capas de, de material tridimensional... Y poder generar un producto. La fabricación sustractiva lo que te hacía era tengo un molde y elimino producto. Al final estoy generando muchos desperdicios. vale También es cierto, ¿eh? una cosa, con lo que trabajáis en, las, en los centros en plástico, bueno, no está mal, está bien, es fácil, pero vosotros os imagináis meter una máquina de metal en vuestro centro, una, una empresa de metal en vuestro centro. No sería posible. Al final eso es lo que suelta es tóxico. Tenéis que tener en cuenta muchas normativas para poder instalar un, una aplicación de este tipo. Al final es polvo de metal lo que se genera, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, bueno, pensar que la fabricación aditiva está muy bien, es muy buena, pero que también las aplicaciones no solo son en plástico, ni solo es lo que podéis trabajar, sino que hay aplicaciones muy grandes en metal y que funcionan bastante bien y que yo creo que si la fabricación aditiva se pone en un futuro a trabajar como están haciendo hasta ahora, va a cambiar el futuro de la fabricación, ¿vale? Porque va a cambiar un poco los controles numéricos clásicos que ha habido y toda la producción que se hacía, creo que va a tender a cambiar, porque esto quizás sea un poquito más flexible y menos exigente a la hora de generar las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que lo con conozcáis. Realidad aumentada, lo que os decía, al final es tener distintas aplicaciones que combinen el entorno físico con el real, y con todo ello lo que generamos es un entorno que nos permita trabajar a gusto. Nosotros, por ejemplo, desde hace años organizamos un concurso de prototipos y nos ha sorprendido que en los últimos años ha habido un par de aplicaciones o tres que incluían realidad aumentada que se habían generado ellos mismos. Uno era para conocer el, desp el despiece de un motor que tenían en una línea de producción y para conocer, pues, que la gente fuese, que conociese los repuestos, los recambios, el motor, un poco la potencia y demás. Y otros que lo hicieron al pie de línea, en colaboración con Gestamp, que está en el entorno del automóvil, pues, bueno, que hicieron un cuadro, veían un poco también los datos, la gestión, etcétera Pero fuera parte de eso, por eso os digo que han llegado aplicaciones ya a la parte de alumnado y, de, y del centro educativo, aparte de eso, esto nos tiene que aportar información. Y yo creo que es esencial que esa información sea a pie de línea, a pie de, de trabajo, ¿no? Porque yo creo que a veces perdemos un poco... Si no lo vemos, no nos lo creemos. Esto es como todo, me lo puedes contar, pero si lo veo bien y si no... Nah. Además, la formación no es lo mismo verla aquí que verla un poco in situ y yo creo que, que ahí tiene bastante campo de, de aplicación, ¿vale? Bueno, estas son tecnologías que también hemos ido comentando y queremos viendo ahora un poco más las que quizás más vais a ver en estos días... Bueno, estas son algunas de las cosas que hemos ido lanzando y que hemos ido diciendo y similar. Y ahí veréis que aparece lo del Time to Market de nuevo y cosas similares. Vale, Es un poco el entorno colaborativo en el que se quiere trabajar. Y ahora veis que nos enfocamos un poco más en los datos. ¿no? Veis que aparecen los ceros y unos y pone cómo crear valor. Bueno, lo digo por decir, bueno, sí, cómo crear valor. Y dentro del valor aparecen muchas soluciones y aparecen análisis de datos. Y aparece inteligencia artificial y aparecen herramientas de simulación. Y aparecen tecnologías cloud y plataformas, Se aparece conectividad, Se aparece ciberseguridad. ¿Por qué estas tecnologías? Porque estas me permiten aportar valor, me permiten que cuando se ha generado ya el producto final o la producción final pueda recabar esa información y ver si lo he hecho bien o no o si necesito mejorar, ¿vale? Mirad, a nivel de gemelo digital nosotros siempre tenemos en la cabeza que el gemelo digital solo tiene que ser, nos imaginamos, hay cuatro máquinas, cinco personas trabajando coordinadas y eso es el gemelo digital y estamos muy equivocados. El gemelo digital se puede hacer del propio producto que vayas a generar o del rendimiento de la producción que se esté generando. Imaginaos tener un cuello de botella en una, en una aplicación, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa, por cambiar un poco y romper un poco de tema, qué es lo que le pasa a muchas páginas web cuando entramos a comprar? Entras a comprar alguna página web, ves que más o menos va bien, vas a la cesta y empieza a pedirle muchos datos y el proceso es muy tedioso. ¿Qué es lo que haces generalmente? Cancelas la compra y te sales, ¿no? la tasa de conversión, lo que llaman, ¿no? La tasa de conversión, cuánta gente entra y cuántos al final compran. Por eso hay muchas páginas web que han cogido y han mejorado su proceso de compra porque decían, es que aquí si no, la gente se me va, en el último paso se me va. ¿Qué hacían? Recababan información, detectaban que en ese paso, al fin y al cabo, tenían un problema de un cuello de botella y lo intentaban mejorar. Zalando, por ejemplo, fue una página web donde se puso hizo una transformación bastante grande. O simplemente que estés navegando por la página web y solo te pongan Seis o ocho fotos, ocho imágenes de producto cuando quieres que salgan cien. Pues eso al final pasa exactamente igual en la industria, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo genero un cuello de botella? ¿Por qué no soy capaz de producir más? ¿Por qué no hay esa...? ¿Por qué no puedo entrar más? ¿Por qué no puedo haber una producción mayor? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Vale, entonces tenéis que pensar que siempre se tiene que trabajar en esto. Y luego puede haber un entorno, bueno, eh, integrativo colaborativo, una plataforma que permita obtener todos estos datos, ¿vale? Cuando hablamos un poco de los gemelos digitales, tenemos que entrelazar varias cosas, ¿vale? Una parte es la parte de los productos virtuales, lo que estamos en nosotros, cómo, qué es lo que queremos hacer, ese prototipo que haríamos en su momento físico, ahora lo hacemos de forma virtual, la producción real y la producción virtual, porque se puede simular absolutamente todo. Por eso os digo que hay, es una empresa muy grande, últimamente, hemos crecido mucho en ese ámbito del software, para precisamente hacer esto. Y con ello generas un producto final. Y el producto final no tiene que ser inamovible, tiene que ser dinámico, porque tienes que intentar, lo mismo que antes hemos dicho, habéis dicho, si quitamos los contenidos y todos habéis oh, sí, sí, vamos a quitarlo, vale, Pero si los quitamos, ¿para qué es? Para año tras año mejorarlo, para tenerlos actualizados. No para coger y olvidarme de ellos y dejarlo como está, sino para tener una actualización constante. Pues es, esto es exactamente lo mismo. vale. Una, mejor, perdón, una mejora continua de un, de un gemelo digital y sobre todo un rendimiento. Mirad, esto a ver si os parece un gemelo digital o no. Esto en verdad que no es nada fácil de hacer. ¿eh? Yo no digo que sea fácil. Pero la integración que hay entre una imagen y otra es perfecta. Entre el trabajo de producción y lo que es la simulación es perfecta. ¿vale? Esto ya os digo. esto Gente que tiene que saber hacerlo. Yo no digo que esto sea, ala, llegar y vamos a hacer esto. No se puede prometer algo que no se puede cumplir. Pero sí se pueden hacer cosas que son fáciles. ¿Veis cómo están simulando los comportamientos que tienen los robots en este caso? Pues, soldadura y demás. En... Si vas a... quieres generar un producto partes de cero. Y vamos a crear una, una nevera, que habéis dicho antes. La diseñamos y tal, vemos cuáles van a ser sus comportamientos, qué aplicaciones... Te... Y vamos a simular después de eso cómo lo produzco, ¿no? Y simulo la producción entera. Una vez que tú ya has hecho virtualmente cómo va a ser el producto, cómo va a ser la fabricación y todo, ¿qué es lo que haces? Lo empiezas a fabricar, ¿vale? Pero cuando tú estés fabricando tienes que hacer simulaciones también de lo que puede estar pasando con los datos que recibes. El tema que a veces hacemos es desconectamos, pensamos que se simulan las primeras fases, luego se produce de forma real, se fabrica y ya hemos desconectado los dos términos. No. Una vez que tú fabriques de forma real, tienes que coger esos datos, ver qué está pasando, si realmente lo que tú has propuesto es bueno o no y realimentar las primeras fases también de, de, la, de la parte de simulación virtual, porque tienes que mejorarlo. Esto no significa que la primera vez que simulas algo ya vas a tener ahí la solución para siempre. No, significa que vas a tener que ser capaz, vas a empezar a implementar algo que tiene que ser mejorable. La mejora continua se basa en eso, en recabar información y con esta información mejorar las etapas anteriores. El grave problema ha sido ese, que siempre se ha fragmentado en etapas muy marcadas. La 1 es la 1, la 2 es la diseño, diseño, ingeniería, ingeniería, producción, producción. Servicios, servicios, y no se interlazaban. Como no había retroalimentación o feedback entre ellas, pues cada uno pues pasaba lo que pasaba. Y bastante bien salían las cosas, ¿eh? que podían salir peores, salían relativamente bien. Vale, entonces tenemos que pensar en ambas. Por ejemplo, esta es una, perdonar, que se me ha pasado. Esta es una máquina que se hacía para customizar los frascos de perfume, ¿vale? Y era una máquina específica que, dependiendo de los requerimientos y las necesidades que se tenían, se hacía la customización de perfumes. Lo que os decía antes de los panes y los hornos y todo esto, es una customización específica de algo. Lo que hemos hablado de ciertos alimentos que cogían y se cogían esos alimentos y cada uno está adaptado a las necesidades que tiene cada uno, esto es lo mismo, se customizaba. Aquí había un grave problema. Las máquinas antiguas, sobre todo parece que no, pero el modificar un frasco es algo muy difícil dentro de una fábrica de producción. El tamaño, ¿eh? O el, lo que es la geometría de un frasco. Parece que no, que esto ya está. No, no. Las webs, las botellas típicas de tónica, pues eran siempre las que conocemos, ¿no? Sacaron las tónicas estas premium, cambiaron las botellas y demás y tenían un problema porque al soltar lo que era el líquido formaba mucha espuma y se iba. ...parte del producto... ...y no, no os imaginéis la cantidad de correcciones que ha habido... ...para mejorar eso, para alinear eso... ...porque depende de la temperatura en la que caiga el líquido... ...de la fuerza en la que caiga, de la geometría que tiene, etcétera... ...¿vale?... ...entonces cuando hablamos de customización... De producto no solo hablamos de customizar lo que va dentro, ¿vale? Que esto sea agua con gas o sea agua sin gas o sea con cola no, no, sino también de lo que tenemos. Un producto realmente atractivo es, una geometría muy chula es mucho más atractivo a la vista, ¿no? Y tú dices, qué chulo esta, esta botella, me la quiero comprar. Claro, eso tiene un impacto bastante grande aquí. Customizar estos frascos no significa que customices... Es solamente lo que hay dentro, sino que customizas el frasco que tú tienes. Tú lo quieres de 30, yo de 200, el otro de 50, el otro lo quiere así, el otro quiere poner su nombre. Eso es customización de algo. Y eso tienes que ser capaz de lanzárselo a un sistema que cuando reciba la información lo produzca. Y lo produzca en tiempo real, no que diga, bueno, espérate y vaya uno con un rotulador y ponga Dan No, tiene que ponerlo ahí un sello y salga y el siguiente, ¿no? Es que esto realmente es así, parece una chorrada, pero es que esto es la verdad. Que a veces pensamos que hay alguien dentro, un enanito dentro, que es el que lo hace y lo saca. No, no, esto es así, que esto funciona así, ¿vale? Entonces, la customización es esto. Lo que antes os he comentado de que es muy importante la sincronización de todo, imaginaros aquí que hay una parte robótica, una parte neumática y demás, que están trabajando, distintas líneas, el carrusel que gira, muchas direcciones, muchos entes, muchos dispositivos interconectados para generar un frasquito de 30, de, una, de un perfume que dices... ¿Tanto trabajo lleva todo esto? Pues sí. Sobre todo la sincronización. Tienes que sincronizar absolutamente todo. Y en esa máquina tienes que llegar y que cuando el frasco tú lo cambies, se adapte completamente, ¿vale? Eh, habéis escuchado en la industria, bueno, igual vosotros que habéis trabajado en la industria, o no sé, alguno más igual también, las recetas en la industria, ¿sabéis lo que es? Las recetas, al final, no es lo mismo la Coca-Cola que la Coca-Cola cero. O sea, hasta tener una receta diferente y tú cargarás eso en la máquina, produces eso y a la siguiente. Y venga, pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? pero adaptando a esas variaciones o customizaciones de, de los frascos que tiene un perfume. ¿vale? Y esto que se haga en tiempo real, no que sea lo que os digo, que tengas que parar la producción para hacer uno y lo sacas y coges otro. Esto que sea rápido y que, sea, eh, que se realimente completamente. A nivel también importante, es una máquina como esta, este es un caso real, ¿eh? es un caso que se hizo un piloto, creo que este fue en Alemania también. ¿Qué es lo que se hacía? Se integraba la ingeniería mecánica, lo que es la parte del diseño, el CAD, todo lo que tenemos, librerías, todo lo que queráis hablar de esa parte, la parte de automatización, porque alguien tiene que dar esas órdenes que sea para que trabaje de forma automática y la parte tecnológica. ¿vale? Luego ya podemos hablar de, de lo que son los sensores inteligentes, la nube, la gestión de datos y todo lo que queramos. Y cuando se incluye todo eso… Veis que hay distintos departamentos trabajando en ello. Por ejemplo, hay dos ejemplos en dos ciclos formativos de los que suelen ser estrella en los centros en estas familias. Mecatrónica industrial y automatización industrial. Dos, a veces parecen que están muy separados, pero para mí están muy unidos. Cada uno es verdad que tiene una perspectiva quizás diferente, pero están unidos. Pues ahí hay aplicaciones de este tipo. ¿vale? Y luego la parte IT. Aquí, por ejemplo, en esta aplicación habría al menos tres departamentos diferentes que tendrían que cooperar. Mecatrónica, automatización y la parte IT. Y hablamos de una máquina de customizar frascos de perfume, imaginaos en algo mucho más grande. Aquí tiene que estar informado todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pensar que ese tipo de tecnologías hay que buscar una sincronización, hay que buscar que en tiempo real todo esté adaptado, todo mejore y que tenga una calidad óptima. Antes hemos hablado de los lotes, imaginaos aquí en estos frascos que se rompe un trocito, imaginaos que cae... Al llenarlo, rompe un trocito de la botella, se pone el tapón y sigue. Y tú llegas a casa, te vas a echar colonia o el perfume y ves que hay un trozo de cristal. ¿Qué es lo que haces? Pues una reclamación. Ya vas a una reseña en Google, le pones las pilas, no me ha cogido el teléfono porque esto no es normal, todo. Pero realmente, ¿por qué ha sucedido eso? Porque no ha habido una verificación de calidad a la salida del producto. Por eso pasa muchas veces en las alimentarias. Cuando llega un lote de listeria, no sé qué, lote de no sé cuál, al inicio, al final... Y ya está. Pero en las etapas previas, en las etapas intermedias, ¿por qué no se hace? eso Es uno de los grandes hándicaps y por eso se intenta integrar los datos en toda la parte de la producción. vale Bueno, esto ya os es lo que os digo un poco a nivel de, de lo que se puede generar también. Como hemos hablado también, he querido hacer un poco esta slide de las competencias, quizás más enfocado a la parte... Eh, nuestra de, de la industria, pero vosotros al, fi, al final también tenéis en los títulos una serie de competencias y de resultados de aprendizaje, ¿no? Dentro de esas competencias, por ejemplo, necesarias, algunas, ¿eh? pues yo qué sé, para poner en marcha esta máquina, pues la tecnología necesaria, tienes que conocer con qué estás trabajando. Somos muy impulsivos muchas veces y yo soy el primero, ¿eh? a mí me llega un móvil nuevo y no me leo las instrucciones jamás, o cualquier cosa, a mí me llega nueva, ah, que voy a leer, venga, si esto se aprende tocando. Ya luego cuando falla y tal, pues metes un vídeo en internet, lo ves y ya más o menos ves por dónde van los tiros. Pero es importante saber con qué se está trabajando. Todo el mundo tiene que tener claro con qué tecnologías trabaja y las identifica. Y si no lo sabe, decirlo. Es que no, no hay que decir lo sé todo, es que nadie lo sabe todo. Decir que no lo sabes está muy bien. Yo creo que es, es lo que hay que hacer. Si no lo sabes, no lo sabes. No intentes decir que lo sabes y luego hay un problema. Entonces, la gente tiene que estar familiarizada con las tecnologías. Y si no lo está, que lo haga, ¿vale? En segundo lugar, el conocimiento interdisciplinar. Es decir, tienes que tener un poco un conocimiento, no en vertical tanto, sino en horizontal. Y ver que lo que hay a los lados también es importante que esté ahí. ¿vale? Bueno, luego hay simulaciones técnicas, desarrollo de productos, esto quizás es un poco más enfocado. Una metodología para desarrollar todo ese, ese producto, o toda esa línea, o todo lo que queramos realizar. Y luego, bueno, pues un poco de la comprensión de cómo se va a realizar el proyecto por eso yo soy los que siempre que, que se trabaja en un proyecto y demás, me gusta explicarle todas las partes a todas las personas. Es verdad que nuestra atención siempre es, se limita a lo que nos interesa. Podemos estar media hora escuchando a alguien y cuando dicen lo que me interesa, oye, perdona, que me he perdido, espera, me lo repites y lo anoto. Pero por lo menos das la información y que la información esté trasladada a todas las fases. Eso es un proceso de fabricación inteligente. Y luego, bueno, conocimiento interdisciplinar, pues la habilidad de resolver problemas. Hay gente que salta una alarma en rojo y, y entra en pánico. Bueno, no, va, vale, vamos a ver dónde, por qué se genera esto, qué podemos hacer para que esto se solvente. Ahora sí, sí que suena. Para que esto se solvente y a partir de ahí tener ese, un poco, esa, ese dinamismo para ser capaz de resolverlo. ¿vale? Lo que decía antes Domingo, podemos ser muy, podemos improvisar, pero no siempre. En este tipo de cosas improvisar está bien, pero no siempre. vale. La automotivación, yo creo que hay que darle a cada persona su espacio. La automotivación muchas veces es económica, esto es normal, pero también que una palmadita bien dada en la espalda también se agradece ¿no? y que te dejen trabajar y desarrollarse. Yo creo que es una competencia que tiene que haber dentro de la, de la industria. El aprendizaje dinámico, lo mismo. Hay que intentar que la gente quiera seguir estudiando y quiera seguir aprendiendo. A mí cuando alguien me dice, no, si llevo 30 años sin leerme nada de, de esto, digo, si trabajas aquí, hay que motivar a que la gente sea, a, siga aprendiendo. Yo creo que lo que ha comentado Domingo de intentar eliminar esa parte más de burocrática, que a veces es muy difícil, y dar un poco más de contenido a la gente que realmente le merezca la pena, es importante. Antes lo hemos comentado ellos que vienen de la parte industrial, que no había perfiles en ciertas empresas, que no encuentras la gente necesaria o con los conocimientos necesarios para trabajar en ciertos ámbitos, ¿vale? Entonces, es importante que a la gente le demos facilidad, ¿no? No todo es, eh, tampoco los vídeos de internet, ¿eh? que a veces algunos mienten mucho, pero bueno, sobre todo dar unos conocimientos que sean digeribles y que poco a poco la gente puede ir trabajando y aprendiendo, ¿vale? Asumir la complejidad. Lo he dicho también antes, no se puede pretender saber hacer de todo, es lo que os he dicho lo de los modelos. Cuando pues, he dicho lo del PID, así, tú has empezado, pff, me corto las venas. Lo he dicho para que realmente es eso, ¿cómo te vas a poner a hacer eso ahora? Valora la complejidad que tiene la aplicación, analiza realmente qué es lo que necesitas en cada fase y trabaja de una forma coherente y cooperativa con el resto y cada uno que aporte lo que sabe, ¿vale? Pero es necesario analizar la complejidad de todas las cosas que vamos a trabajar. Bueno, luego los grupos de trabajo, esto del nivel de jerarquía, bueno... Eh, esto a veces queda muy bien, pero también es cierto que alguien tiene... Si el que, el que se lleva el golpe también tiene que tener un poco de jerarquía para decir las cosas, ¿no? Porque si sale mal y te la llevas, eh, muy bien frenar el golpe tú, pero eso luego también hay que repartir un poco para que nos toque a todos nuestra responsabilidad, ¿vale? Por ejemplo, en el tema este de software, una parte importante de los negocios en general de las empresas es las denuncias por pirateo que se generan, ¿vale? Hay un departamento específico analizando que, que tú has pirateado el software y amablemente te envían una carta y te dicen, oye... Tienes dos opciones, o pagas el software y te dejamos tranquilo, o vamos a juicio y pagas 10 veces más y el software. Entonces, la gente generalmente no lo hace. Imaginaos que vosotros sois los, los CEOs de una empresa, ahora que se llama mucho lo de CEO. Eh, o sois los directivos de una empresa y un empleado coge, Sí, los CEOs en LinkedIn el 96% son CEOs, pero bueno, aparte de eso, eh, vosotros pensar que estáis de directivos de una empresa y un empleado Entra en vuestra fábrica con vuestra IP y demás y se piratea un software del fabricante X. Eh, ¿Qué hacéis? Esto de los niveles jerárquicos sin niveles está muy bien. ¿Qué hacéis? Asumís el golpe, pagáis 500.000 euros y luego ¿qué le decís a él? Le aplaudís. Le decís que bien lo has hecho, has pirateado y vas ido en contra de todo lo que marca la empresa o tendrá que tener una sanción ¿no? o algo, le harás hace falta matar a nadie, ni mucho menos, pero decir oye, todos los actos tienen sus consecuencias. Entonces, yo creo que está muy bien generar grupos de trabajo y cooperativos, pero alguien siempre tiene que ser un poco el mentor, el coach, el que lo lleve o el que lo gestione y demás, ¿vale? Bueno, luego un poco todo el tema de habilidades comunicativas. Yo a la gente que… Siempre me gusta tener gente y coger a la gente en prácticas y son compañeros que al final tienes que desarrollar. La responsabilidad de tener una persona en prácticas no es que me traiga un café o me haga esta presentación. Es que tiene que aprender con nosotros, es una responsabilidad, ¿no? Y yo así me lo tomo. Y las cosas que le intento hacer es que tengan, sean capaces de hablar en público. La habilidad comunicativa, ponerse aquí delante, pues a veces pues no es fácil, ¿no? A ver qué cuentas, y bueno, un lunes, y qué vienes aquí a decir, y cómo lo cuentas, y cómo eres capaz de enganchar o, o no enganchar a la gente, o cómo intentas llevar la, las cosas, ¿no? Es fundamental que la gente sepa transmitir. Yo me he encontrado gente muy buena, que llegamos a una reunión de trabajo y él es el que más sabe de todo, ...y no es capaz de exponerlo a todos los demás y dices, pero vamos a ver, dilo, que yo no sé de esto, dilo tú, que, no no vamos, no te voy a traducir yo y yo aquí, no, no, dilo. Y eso es un problema importante, ¿no? Entonces, las habilidades comunicativas eh, es algo que, que hay que fomentar. Yo os he dicho antes que también tengo una parte docente en mis ratos libres y todo el mundo sale a exponer sus proyectos, todos. Y hay algunos, cuando hacen los proyectos final de carrera, por ejemplo, que voy a tribunales, se dedican a estar así... Y mirando para la pantalla, porque no sé qué, claro, la gente que está ahí, ¿tú, ¿tú qué piensas cuando alguien está todo el rato mirando algo? Puede ser el que más sabe de la sala de eso, pero ya da mala imagen de, de cómo esté trabajando o que estés mirando todo el rato leyendo las transparencias. Significa que o no controlas o te las has preparado muy poco o, o ambas cosas, ¿vale? Entonces, es importante de eso. Bueno, para finalizar ya, para dejarlo un poco que nos quedan ocho minutos, estas son un poco las opciones que os he puesto o que he planteado de la parte del género digital y del software. Mañana seguramente trabajaréis con la parte de lo que es más enfocado en la máquina. ¿Alguno habéis estado en los skills? Bueno, algunos sí, por aquí os he visto y tal y cual por los skills. ¿Conocéis los skills? no Las competiciones, las olimpiadas de FP. Bueno, nosotros tenemos la suerte de patrocinar una de control industrial. Pues nosotros, no os puedo sacar la medalla ni pecho, pero a veces hay que hacerlo. Joder. Fuimos el primer país que determinamos en meter un gemelo digital, ¿vale? Alemania nos quería matar, decían que esto cómo lo vais a hacer, que esto no va a funcionar y funcionó. Si nos sale mal también os digo que me lo hubiera llevado, pero bueno, salió bien, pues ya está. No, no saco pecho porque, porque ni mucho menos haya sido idea mía ni nada, esto fue un trabajo de equipo, sino porque hemos sido capaces de ser el primer país en implementar una prueba basada en un gemelo digital real, con un cuadro eléctrico que tiene sus pulsadores con su control y su conexión directamente a una máquina que está virtualizada y funciona. Y funciona, no penséis que no funciona. Cada vez funciona mejor. La o sea, del 17 funcionaba peor, luego ha ido mejorando, pero ha funcionado. ¿vale? Entonces, el nivel que se trabaja es una máquina, porque el concepto de esa prueba, o lo que se hace al final, es trabajar sobre una máquina. Hubo una, una máquina que era una paletizadora, habido bueno, varias máquinas, etc. Este año era de una parte robótica, de una colocación de piezas y demás, pues distintas aplicaciones que hay. Pero eso es un, una pequeña parte, hay otras partes de simulación de software, ¿vale? A nivel de simulación de software puedes hacer simulación de elementos finitos, o elementos 1D y cosas así, test de comprobaciones y demás, que es lo que veis abajo, componentes de máquina. Hay una solución que mañana os darán algunos modelos y ejemplos, que es una simulación basada en CAD, CAM, CAD y todo lo que es, podéis imaginar, y que tiene un módulo mecatrónico, que es lo que pone ahí, mecatronic concept design, ¿vale? Que es un módulo MCD. Si seguimos más arriba... Está la parte de las simulaciones de los procesos, de las células de fabricación completas, integración de robots y demás. A mí hay aquí una cosa que me gusta mucho porque se puede simular incluso la productividad de las personas que están en la línea trabajando, ¿vale? Y también se pueden simular esos procesos de trabajo y está muy bien porque al final analizas también el número de piezas que hace, los tiempos que genera, las pérdidas, tiempos muertos y todo lo demás. Y por último, el plan simulation, o la parte de planta. ¿vale? Ya veis que yo no os estoy hablando ni siquiera de estoy hablando de concepto, no os estoy hablando de solución ni, ni de marca como tal, aunque a pesar de que venga, evidentemente, aquí lo que, lo que pongo es de Siemens. ¿vale? Pero es a nivel global. Lo mismo que antes hemos empezado la sesión viendo desde arriba todo y metiéndonos más para abajo, pues aquí vamos al revés. Empezamos haciendo aplicaciones abajo y subimos hacia arriba. Y yo creo que es esencial que veamos todo esto. Esta integración, que parece muy fácil, esto es súper complicado, y esto no lo tiene prácticamente ningún fabricante, ¿vale? No ya os digo, que veis que no os estoy hablando ni de tía Portal, ni de NX, ni nada por el estilo. Estoy hablando de la realidad. Lo mismo que os he dicho que no tenemos robot, integramos los de los demás, os digo esto. O sea, no es un para mí esto es una jornada de aprendizaje, de estar aquí, no de, no de nada más, ¿vale? ¿Qué opciones tenemos en cada uno de estos campos? Aquí ya viene un poco la verbena. Aquí ya es donde podemos ver realmente qué aplicación tiene cada uno. Pues, por ejemplo, a nivel de, de campo... Vemos que tienen la validación multifísica, ¿no? Lo que os decía, esos elementos finitos, esas variables 1D, 2D, dimensionamiento de componentes, optimización de diseño e incluso las pérdidas energéticas. Se pueden valorar en esas primeras fases. En las máquinas, pues, ¿qué puedo hacer? Diseño mecánico, diseño eléctrico, automatización de la máquina y la parte de la validación mecatrónica. Yo creo que ahí ya tenemos un buen campo para cooperar y trabajar unos cuantos, ¿eh? Siguiente eh, paso, validación geométrica, validación cinemática, validación de tiempos y sobre todo la automatización de la célula. Pensar que los tiempos muertos es, es esencial reducirlos cada vez más, ¿vale? Y aquí cualquier tiempo muerto penaliza, por lo tanto se busca que, que se minimicen. Y luego arriba ya es el concepto lístico. Hoy que es la palabra clave que hemos puesto, pues es el concepto de todo, validación del layout completo. ¿vale? ¿Veis ahí? La logística interna que tenemos, que antes comentábamos que era muy importante esa logística que hay dentro de... de he sido yo. La verificación de los flujos de trabajo, todos los flujos de trabajo que tenemos y cómo los vamos a generar. Hay aplicaciones donde se ven los AGVs moviéndose por la planta y diciendo, Oy, pues esta no, quizás no es la dirección correcta, tenemos que ir un poquito más por aquí, o hay que parar aquí, o hay que frenar aquí. Y luego la validación a través de tiempos. Todo esto es lo que te genera que puedas hacer un gemelo digital. Y todo esto lo que tienes que tener es conectarlo con la máquina que tendrás, con el diseño mecánico que tendrás, con la herramienta de automatización que tendrás y que te permite programar y que todo funcione. Esto realmente es un poco el gemelo digital y en lo que está basado. Por eso os digo que no solo es programar y que simule algo y que veamos algo que funcione y ya está, sino que se valide y que puedas validar la geometría, la cinemática, la parte eléctrica, todo lo que tengamos ahí para poder trabajar con ello. Bueno, y en el minuto que nos queda, pues simplemente para que veáis un poco aquí las distintas cosas que pueda haber. ¿vale? Fusión, por ejemplo, del mundo real y virtual. Esta es la última que os pongo antes de irnos a comer. Pues, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Podemos ver que validamos el control, porque simulo un control, que es el TIA Portal, que es la herramienta de sistemas de ingeniería, te permite cargar el programa a algo de esto. En lugar de tener un PLC real, tendrás un PLC simulado, que lo, lo vuelcas ahí y te permite hacer esa simulación, esa automatización. El layout del sistema, lo que es la parte de lo que tenemos generado a nivel de, de máquina, los tiempos de ciclo de salida, bueno, la calidad. Una cosa importante es lo del safety. ¿Veis ahí que los robots siempre llevan esa rejilla? no Es una rejilla para que no accedas a su... Zona y si accedes, por lo menos que se pare. Si funciona bien, debería pararse. Si funciona mal, tú te arriesgas a ver, no haber entrado. ¿Vale? Pero si funciona bien, siempre hay que tener un, una jaula, tiene que tener un cierre para precisamente esa separación perimetral. Y luego las distintas, que generalmente las maniobras que había siempre eran con, bueno, con relés de seguridad o algo así. Y hubo una problemática que se detectó hace años, que había aplicaciones que eran mucho más rápidas, de 100 milisegundos, y el relé no se enteraba de los cambios. Entonces, ¿qué pasaba? Pues no ha pasado nada porque no ha tenido que pasar. Pero podía haber pasado, ¿vale? Ahora pensar que las ejecuciones por bit que hay en los controles son en nanosegundos. O sea, son muy rápidas, pero antes se ponía simplemente un relé y está, el relé controlaba y si eran ciclos muy rápidos, automáticamente no los detectaba. Alcance y las colisiones. Lo que os decía antes de dar la vuelta para otro lado y golpear y que se caiga todo, pues aquí evitar esas colisiones. Es fundamental que no se caiga algo, que no haya colisiones con nadie. Se pueden simular y se pueden analizar los alcances que va a tener. Y por último, la programación totalmente offline, ¿no? Que podamos hacer un proyecto en nuestra casa, lo carguemos, lo simulemos, veamos si funciona y a partir de ahí trabajemos sobre ello, ¿vale?